Vamos a ver en esta unidad cómo chequear duplicados con Mendeley. Es una potente función que nos da para revisar los duplicados y fundir referencias. Vamos a, a ver cómo sería ya directamente yendo a la versión local. Nos encontramos con toda la colección. Vamos a Tools, le decimos que chequear duplicados. nos los está buscando y ha encontrado 390 conjuntos de duplicados bajo cada una de estas entradas. Para ver qué es eso puedo pinchar aquí y vemos la coincidencia de, por ejemplo, estas dos referencias y que Mendeley nos da una de ellas por buena. Vamos a ver, otra, estas dos referencias y Mendeley nos da esta por buena. El grado de coincidencia lo tenemos aquí. Podemos ordenar las referencias de más a menos, de más a menos coincidencia. Menos coincidencia, más coincidencia. El grado de coincidencia lo vemos en las referencias en los campos si están marcados o no marcados. Vamos a ver lo mismo en una determinada carpeta. Chequear duplicados en una carpeta. Vamos a esta carpeta. Tools. Chequear duplicados. Bueno, pues en este caso ha encontrado 48 conjuntos de duplicados. Con más coincidencia, menos coincidencia. Vamos a elegir un, una, un conjunto de referencias para arreglarlas. En este caso, estas tres referencias, vemos que nos permite ir revisando los campos. Tienen bastante coincidencia, pero hay alguna como esta, que no tiene los campos exactamente iguales, o esta. Vemos que esta tiene marcadas más, más campos que esta otra. Si una vez revisada la, la referencia, consideramos los campos principales, año, título, año, en este caso no tiene año, que son coincidentes, pues podría con control señalarlos y que nos funda las referencias y nos las va a fundir en la, en la que Mendeley considera que está más completa. Si considerase que esta referencia, por ejemplo, no es un duplicado, podría decirle que no, que esta... Me la, me la marque como no duplicado y que no se funda. Esta, esta, el, esta operación es temporal, o sea que siempre es reversible. Y lo mismo, el que unas referencias se fundan, siempre también sería reversible. Le digo que quiero fundir las, estas tres referencias, me dije que confirme, le digo que sí, me dice que las ha fundido y esta operación siempre sería reversible. Cualquier operación es reversible, sobre todo en la carpeta papelera. Bueno, pues con esto acabamos de ver la herramienta de fundir referencias duplicadas en Mendeley. Gracias.